Hola, vamos a ver cómo podríamos insertar una actividad que hemos creado en EducaPlay dentro de Genialy. Lo primero que nos haría falta es una página en la que poder insertar esa actividad. Lo más sencillo, si queremos el mismo fondo, sería esa página, pulsar el icono de duplicarla y trabajar sobre la copia. Aunque también podría añadir una página nueva. Pues en este caso, vamos a suponer que es esta la que tenemos detrás. Pinchamos en añadir página y bien podría ser una página de la propia plantilla que estoy utilizando actualmente alguna de mis creaciones o oh, esto es nuevo directamente ya desde plantillas de Genialy antes si quería añadir de una plantilla primero tenía que hacerla como que era mi creación y luego ya cogerla desde ahí y ahora ya puedo directamente nos podríamos ir por ejemplo al apartado de gamificación que tiene plantillas que están bastante bien y pulsar sobre de la que nos guste, en este caso yo voy a coger esta y voy a seleccionar esta de la carpetita pues, que me parece mona para poder poner la, la actividad. En este caso eh, yo ya voy a trabajar sobre esta página y lo primero que voy a hacer es, bueno, pues voy a mover un poquito la lupa para no cogerla y quitar la parte que no me interesa ahora mismo. En este caso ya más o menos tendría preparada mi página. Lo que haré es irme a EducaPlay. Dentro de EducaPlay pulsaré sobre el logo de mi usuario o me registraré si no estoy registrado. Pincharía sobre mi usuario y veis que ya me aparecen las actividades que tenga. En este caso estoy con un usuario que es gratuito para que veáis que si no tenéis, que no hace falta que tengáis una cuenta premium pues para que veáis que se puede hacer también. En este caso yo pincharía sobre el nombre de la actividad que me interesará incrustar y veis que en la parte de abajo de la actividad hay tres botones. Uno de ellos pone compartir. Yo lo pulsaría y aquí tengo la posibilidad o bien de coger el enlace, con lo cual si lo inserto así directamente en Genial y lo que va a hacer es abrirse en ventana nueva o bien tengo aquí un código para insertar esta actividad dentro de algún sitio web. Entonces, eso lo que voy a hacer es copiarlo, voy a volver a mi Genially y en este caso en el menú de la izquierda voy a pulsar insertar. Ahí voy a pegar ese código de EducaPlay que yo había copiado anteriormente, le doy a insertar y ya tengo ahí eh, mi actividad de manera que la puedo redimensionar para ajustarla un poco a la pantalla como quiero. Aquí pues, podría poner, por ejemplo, la lupilla otra vez y si quiero que se vea un poquito por encima, en ordenar las capas le daré a que la lupa se, se superponga. De esta manera, si yo visualizo cómo queda, pues vemos que tendría ya incrustada mi actividad, le daría a comenzar y podría empezar a realizarla si quisiera también podría llamar a ventana nueva y ya hacerla desde aquí ahora hay una cosita que tenemos que tener en cuenta en los escape normalmente el modo de navegación que si pulsamos los iconos de abajo lo vemos no suele ser estándar es decir no va de manera secuencial avanzando página por página o retrocediendo página por página sino que solemos utilizar la opción de microsite que es la que nos permite ir saltando o eh, eh, eh, añadiendo los enlaces y los saltos a donde nosotros queramos específicamente. Entonces, en este caso, si hemos introducido una página nueva en la página anterior, si queremos que nos lleve a la página con nuestra pregunta, debemos modificar el enlace de navegación. En este caso le señalaríamos, daríamos al dedito, pulsaríamos la opción de ir a página y habría que elegir la página con la actividad. En este caso le daríamos a guardar, de manera que si ahora yo lo veo, desde esta página al pulsar avanzar, llegaría a la página con mi actividad. De nuevo aquí, si quiero que salte a alguna otra página, pues tendría que poner algún icono que me permita avanzar hacia esa página y hacer el enlace de manera similar a como hemos hecho antes. Lo mismo si queremos que vuelva hacia la página anterior. Y bueno, pues ya veis que es una forma muy sencillita de crear estos breakouts, que, que bueno, pues yo creo que puede ser una forma muy divertida de repasar conceptos. Muchas gracias.